Bueno, son las 8.54, hoy nuestro momento de deportes viene con una novedad. Eh, tenemos un rostro nuevo aquí que nos va a acompañar en estas mañanas. Eh, quiero darle la bienvenida a nombre de todos los compañeros que hacemos la primera edición de noticias al gran Shamir. ¿Qué dice don Shamir? ¿Cómo está? Yo, yo en la tele nomás lo veo. ¿Cómo está? Buenos días. <risa> Qué placer. Es un placer estar no, aquí en su programa pues y poder... Eh, comentar esto que nos apasiona, ¿no? El fútbol, lo que está sucediendo estos últimos días, hay fecha FIFA, todo el mundo lo sabe, jugó la selección el pasado eh, sábado frente a Senegal, nos ha dejado cosas interesantes, vengo más que todo a nivel individual, yo creo que el análisis parte desde ahí, uh -huh. porque desde lo colectivo, desde la propuesta de juego... No podemos rescatar mucho, esto sigue siendo una extensión de lo que fue en su momento el proceso del señor César Farías. ¿no? Desde la alineación. Desde la alineación, podemos hablar de la convocatoria, algunos jugadores que no estuvieron presentes, el caso de Adalí Terrazas de... Eh, Palmaflor, el propio Santiago Arce del mismo equipo, en Guavirá también hay un par de jugadores que creemos que debieron ser convocados por la regularidad, la consecuencia en sus equipos, por ejemplo, eh, Fran Supayave, no sé si lo conoce, ¿Cómo? el lateral derecho de Guavirá, y la gente como que ha demostrado, viene sintiendo ya una fatiga con algunos jugadores, ¿no? El caso de Diego Bejarano, está Villarruel, Saucedo, que da la sensación gringo a estas alturas, eh, ya han tocado su techo, ¿no? Futbolísticamente creo, al menos desde mi punto de vista, creo que no le pueden aportar más. Las buenas sensaciones están en jugadores como Roberto Carlos Fernández, eh, Miguel Terceros, que tuvo un gran debut con la selección, 18 años. Una maravilla. Una maravilla. Agarra pero... un rato de esos la pelota. Sí, tiene nada. mucha habilidad, pero yo creo que eh, la gente tiene que tomarlo esto con paciencia, gringo. Uh -huh. no, O sea, es un muchacho de 18 años, eh, es cierto que tiene una cláusula de 100 millones de dólares en, en, el, en el Santos, pero falta saber quién estaría dispuesto a pagar esos 100 millones de dólares. ¿no? Una cosa es que le pongas una cifra y otra es muy distinto que existan postores que realmente eh, tengan ese interés por el, por el jugador. Así que podemos eh, revisar lo que ha sido la presentación de la selección, ¿le parece? Claro, me parece bárbaro. Genial. Vamos con, con el partido, queridos amigos. Así llegaba al, es, al escenario. En Orleans, Francia, ahí está en Enumba, uno de los jugadores que no tuvo participación. Aquí tampoco, ¿no? Aquí otro jugador que se quedó en la banca de suplentes. Ahí está Jairo Quinteros, está Sagredo, que sí jugó. Y los eh, seleccionados. Ahí está el resistido Diego Bejarano. Dentro de lo positivo, lo que comentábamos, Ramiro Vaca. Ahí está Miguel Terceros, que ha ilusionado a. La hinchada boliviana, ahí está Jaime Arascaeta, Villamil, otro de los jugadores que también eh, a priori puede ser muy importante con la selección boliviana, Roberto Carlos Fernández, así llegaba la selección para este compromiso frente a Senegal, que bueno, sabemos que es un equipo competitivo, último campeón de la Copa de África, ha participado en tres oportunidades en la Copa del Mundo, es un equipo competitivo, lo tiene Asadio Mané, por ejemplo, entre sus filas, un jugador que no es necesario hablar de él ¿no? ya sabemos la importancia que tiene por ejemplo en el fútbol europeo, primero en el Liverpool luego estando y ahora es su presente en el Bayern Múnich así que eh, así así se daba la previa de este compromiso gringo allá en Francia no se pudo concretar un segundo partido ¿eh? había posibilidades, se había comentado mucho de que Túnez sería una de las alternativas eso no se logró concretar así que solamente cerramos ya esta temporada 2022 con este compromiso que se jugó en Francia ante Senegal. Luego ya pensar, el próximo mes de noviembre le comento de que ya se hará cargo oficialmente Gustavo Costa con un microciclo en la ciudad de La Paz. Esto yo lo no entiendo, ah ¿eh? porque termina el campeonato y tenemos entendido que todos van de vacaciones. Y no sé cómo harán para el tema de la convocatoria de los jugadores, si habrá disponibilidad del mismo. la presentación de La Verde, terminando ya lo que en su momento fue el ciclo del señor César Farías, bueno, estaba Pablo Escobar y todos los que en su momento también formaron parte del cuerpo técnico de la selección boliviana. Así comenzó el partido. En los primeros 20 minutos, gringo, queridos amigos, le comento, no vimos el arco contrario. Y esto se entiende porque ahora los partidos de fútbol gringo están dados a que los equipos te presionen alto, ¿no? te provoquen el error en campo contrario y eso es lo que sucedió ese es el problema del fútbol boliviano a veces eh, hay algunas formas de juego muy anticuadas para el fútbol moderno de hoy que se siguen practicando en nuestro medio y claro cuando toca enfrentar con este tipo de rivales que te presionan alto, que saben jugar sin balón, que tienen intensidad a la hora de marcar, pues provocan este tipo de equivocaciones ¿no? hay eh... Perdiendo el balón en salida, mal ubicado el portero Lampe, que fue a la postre también uno de los más importantes gringo porque terminó sacando varias en el primer tiempo al menos, y esto terminó con el tanto de Díaz. Pero aquí es un problema que pega en el jugador boliviano y se desvía. ¿no? Sí, pero, o sea, previo a eso claro, claro. hay una presión, hay sí. una presión alta de los. Se entrega de, mal la pelota. Claro. Se y, mal la pelota. Y, y, y en el fútbol boliviano gringo la presión alta es muy poco ejercida por los clubes, ¿no? Entonces. Ante ese tipo de dificultad, los defensores y los eh, porteros... Esto es, ¿no? La, esa es la presión alta, ¿no? Ahí, ahí van Fíjate cómo te aprietan, ¿no? No sí. te dejan respirar. Y ahí, obviamente, forzan el error. ¿No? Ahí salvo Lampe. Sí. Pero en la anterior, Lampe pudo haber reventado la pelota y se la es, trata es, de Eso, darse eso la... es lo ideal, ¿no? Claro. O sea, si el equipo no, no tiene o no sabe cómo resolver ese tipo de dificultades de juego, pues tienes que hacer lo básico: saltar líneas y buscar al centroatacante para que intente bajar el balón. Bueno, eh, como te digo, esto es parte de cómo se juega en el fútbol boliviano. Y en el fútbol boliviano hay muy pocos equipos que pueden ejercer presión, ¿no? Y de esta manera, si forma sincronizada, mucha intensidad. Y claro, eso le costó a Bolivia en los primeros 20 minutos. Luego bajó la intensidad del equipo de Senegal, queridos amigos, y ya la selección boliviana a través de la habilidad de Vaca, de Villamil, Jaume Cuellar, que también fue parte de la alineación titular, el equipo comenzó a tener un poco más de juego, ¿no? Y eso obviamente fue un alivio para los dirigidos por Pablo Daniel Escobar pero esta fue una constante en los primeros 20 minutos ¿eh? un equipo que te presionaba tenía el balón, buscaba los lugares por donde poder ingresar Bolivia que, sal que jugó con un 1-4-1-4-1 eh, para tratar de defender un solo referente como es Marcelo Moreno Martins ahora gringo eh, esta tónica de juego en el fuera del estadio Hernando Siles se va a repetir la gran pregunta es ¿Qué es lo que va a proponer Costa? O sea, no tenemos buenos zagueros centrales para sacar el balón desde atrás. Eso yo creo que queda claro. No hay, no contamos con ese tipo de zagueros. Entonces, fuera del estadio Hernando Siles, cuando te enfrentas a equipos que te presionan, que no te dejan hacer nada, las la dificultad está planteada ahí para el señor Gustavo Costa. ¿Buscará otros defensores? ¿Tratará de reconvertir quizá mediocampistas defensivos a zagueros centrales? No lo sé, puede ser una alternativa. Pero ha quedado evidenciado de que cuando estemos, o cuando nos toque salir del estadio Hernando Siles, la vida va a ser muy, pero muy difícil para la selección boliviana. Ahora, es cierto que la selección puede hacerla simple, salir... ...en largo, tratar de buscarlo a Marcelo Moreno Martins... ...o a Marcelo Martins, pero ya no tiene 28, 25 años para hacer esa tarea. ¿eh? Ya no las va a correr todas. Sí, años, ¿no? ya, ya es muy complicado, ¿no? Eh, tener un centro atacante que se mueva por todo el frente... ...que aguante, que juegue de espaldas al arco contrario... ...yo creo que a estas alturas Marcelo Moreno Martins ya no está para esa tarea. ¿no? Es. Por una cuestión natural, ¿no? Porque todos no podemos ir en contra de las leyes... ...envejecemos y Marcelo Moreno Martins ya tiene 35 años... Y esa tarea es muy complicada. Después el equipo de Senegal retrocedió un poco, le dio más el balón para aplicar esto. Los contragolpes tienen velocidad. Ahí está Sadio Mané que siempre es una alternativa a la hora de poder eh, concretar contragolpes y el que más sufrió fue Diego Bejarano y se entiende ¿No? Poder defenderlo a uno de los atacantes más importantes del fútbol mundial es una tarea que Dur. no está al alcance de, de, de Bejarano y Correcto. también. Mira, esta, esta es una linda mano la de Lampe ¿No? Sí. ¿Cómo la saca? sí. Es. Eh, ¿Quién disparó Mané? Sí creo que fue Mané a ver vamos Qué a. Qué buen disparo ¿No? Y cómo la saca Carlos. Sí. Mira mira mira mira mira. ahí se la ponen. Pumba estaba un poco tapado pero fíjate pega un manotazo un vuelo espectacular. Sí. Así es, después y esta poco es más. otra, esta que quiere salir haciéndola heroica y mira, mira cómo termina esta historia, ¿no? Forzando a que Lampe haga una falta. Y se cometió el penal. ¿no? Curiosamente no lo expulsan a Ampe, ¿no? Porque suelen, o había algún no, otro no, jugador. A mí me parece que cobraron más que todo por el agarrón de Justiniano, ¿no? Porque Ajá. es Justiniano que, que está tratando de alcanzarlo, cosa que era muy complicado que imagínate, lo haga. Imagínate. Y parece, yo tengo la sensación que lo, que lo sujeta. ¿eh? Lo sujeta y se pero, queda... Pero no hay se, amarilla tampoco, ¿no? no o sea, sí, sí, sí. No hay, no, hay, no hay amarilla. No hay amarilla. Y no. se, cobra, se cobra la falta, ¿no? Parece que era, ¿no? Penal. A ver, ahí vemos, A ahí ver. pierden el balón en salida, pase en pena. profundidad, ahí está Justiniano. Ahí, ahí, el agarrón. Sí, yo creo que es lo de Justiniano. Claro, la, con eso con es Lampe, lo que sanciona. sí Con Lampe va más el choque, ¿no? Sí, pero eh, este tipo de imprudencias también de, de los... Es, es todo este detalle... Eh, gringo, bueno, lo tendrá que trabajar en su momento el señor Gustavo Costa. Y bueno, mané ¿qué puedes hacer, hombre? Difícil. Eh, la velocidad, el, el pues... buen control de balón que tiene en carrera, es prácticamente indefendible, como dicen los entrenadores, y ahí marcando el segundo gol esperábamos de que este partido quizá tenga un poco más de dinámica por parte de Senegal pero Senegal que ya había manifestado en la previa a algunos jugadores el caso de Mané, de que no estaba tan contento con el rival esperaban un rival de mayor fuste, de mayor exigencia ¿qué se puede hacer? es lo que hay seguramente le respondieron los de la Federación de Senegal y ahí, es, y ahí se está marcando el segundo gol ya en el segundo tiempo cuando se hicieron las variantes ingresó... Eh, más que todo, Miguel Terceros dejó muy buenas sensaciones, ¿no? Por el atrevimiento, a la hora de tomar el balón, buscar a sus compañeros, eludir rivales. Eso es positivo, gringo, pero sí, yo con... creo que, y lo vuelvo a reiterar, hay que ir con, con tranquilidad, ¿no? Un solo jugador no nos va a sacar de este hoyo de mediocridad en, lo, en el que estamos ya hace muchos años. Y como tú decías en el comentario y lo que siempre apunta... Eh, Tito de la Viña tiene que ver con trabajo de informaciones inferiores, tiene que ver con un cambio de las estructuras del fútbol boliviano, eh, los dirigentes que tienen que reformular muchos aspectos de esta estructura que cada vez está más corroída y que nos permite... Eh, o que no nos permite ser competitivos en los distintos torneos que afrontamos a nivel internacional, copas Libertadores Copa Sudamericana, la Copa América ya sabemos cómo terminamos siempre goleados, así que a esperar el nuevo proceso, como dicen, entre comillas y a ver qué es lo que propone en los, la próxima, el próximo año, porque es ahí cuando la selección tendrá partidos amistosos y luego tendrá que esperar las eliminatorias y a ver qué pretende reformular Gustavo Costa, es un trabajo muy complicado, apoteósico yo diría no por el hecho de que hay muy poco elemento eh, gringo, el otro día conversábamos con Juan y hacíamos un repaso de los defensores por ejemplo que hay en la división profesional en los 16 equipos, uno es extranjero y el otro es nacional que quizá a estas alturas tampoco tiene que darle mucho a la selección, arriba de los 33 años generalmente en todos los clubes, entonces así es muy, pero muy complicado, ¿no? Y los que eh, parece que te podrían darle a la selección no son llamados, ¿no? Ese es el otro problema, así que a esperar qué es lo que sucede con Gustavo Costa, mientras tanto eh, tendremos que seguir con nuestra división profesional que tiene mucho que cuestionar. Seguro que sí, bueno. Eh, ha sido una, un ejercicio, no sé cuánto le habrá servido a Senegal. Eso seguramente sé que es el gran técnico, que tiene extraordinario jugador, Sissé. Sí, en su momento. Eh, en su momento fue tremendo. Eh, bueno, pues él es el técnico, no sé cuánto les habrá servido. Recordar que ellos juegan con eh, Ecuador. Sí, quizás por eso el... un poquito decían muchos no quizás el juego latino etcétera aunque claro y... entre Ecuador y Bolivia hay una, una brecha gigantesca no es decir, hoy Ecuador tiene otro momento eh, tiene otras características es un juego mucho más fuerte no sí. cierto eh, en fin no, no creo que sea un buen parámetro el hecho de decir juegan en altura eso es muy relativo eh, ellos juegan evidentemente en Quito algunos de sus jugadores pero la mayoría juegan afuera no son jugadores internacionales que, que, que bueno pues no, no sé si era la, la mejor referencia en eso estoy un poco con con Sadio Mané, pero bueno, seguramente era lo que había, echaron mano de Bolivia y bueno, sacarán sus resultados. El otro rival es Qatar, perdón, que es todo sí. un enigma, ¿no? un enigma, porque no se sabe realmente hasta dónde va a dar. Su localía probablemente le ayude un poquito, pero no creo que mucho. Y eh, Países Bajos, ¿no? sí. que, que ese ya es, obviamente es otro nivel, Ahí hay unos jugadores extraordinarios con los cuales Senegal sí. eh, seguramente va, va a tener. Eh, yo calculo que la disputa va a ser entre Senegal y Ecuador por el segundo en el grupo. Sí, es lo más probable. Creo que Países Bajos debería a entrar, no por la categoría de sus jugadores y tal. veremos ver qué ver lo que pasa a Bolivia. ¿Cuánto le ha servido esto? Esa es la pregunta del millón. No, yo creo que deportivamente muy poco, ah, ¿eh? muy poco, porque por la convocatoria de jugadores, por lo que se ha visto en el partido, solamente desde lo individual. Gringo eso sí nos ayuda bastante porque lo hemos visto a terceros que puede ser a futuro un buen jugador, le puede dar mucho a la selección, Villamil, eh, Roberto Carlos Fernández, ni siquiera a nivel económico para la federación esto terminó siendo productivo gringo porque eh, le pagaron 100 mil eh, dólares a la, a la selección y solamente alcanzó para temas logísticos, más no, no generó, entonces eh, tal vez... No fue tan productivo este compromiso de carácter amistoso. Seguro. Veremos qué es lo que sucede. Eh, los amigos de Senegal juegan prontito, ahora en noviembre, tendrán la posibilidad sí. de hacerlo. Nosotros recién en marzo, ¿no? Teóricamente, ¿o hay una fecha FIFA en el.? No, trimestre? ya no, ya no tenemos fecha FIFA, ya se ha acabado todo. Esta ha sido la última preparación de cara a la Copa del Mundo, así tendremos que esperar. Eliminatorios. La... Sí, la próxima, la próxima campaña, fechas FIFA y después las eliminatorias, pero sí, lo, lo vuelvo a reiterar gringo, eh, habrá un microciclo, pero no sé cómo van a llevar a cabo este microciclo cuando se supone que los jugadores todos se van de vacaciones y ya luego esperando la próxima temporada. Claro, es un poco para justificar el contrato de costas, ¿no? que se lo hacen a noviembre sabiendo que en noviembre no va a estar nadie, en diciembre menos. Así que bueno, lo lógico era hacer un contrato en enero Bueno, o sea, sí. ya se lo ha hablado varias veces Pero bueno, ya está, son decisiones de la, de la federación eh, ¿Tenemos alguna otra cosa? Sí, que... dos partidos más, sí. te parece, vamos con la presentación de Argentina Bien. Que jugó frente a Honduras Otro seleccionado que fue muy cuestionado por parte de la prensa Del albiceleste Porque no estuvo a la altura ni al nivel de lo que esperaban Fue fácil para el equipo albiceleste Podemos ya revisar las imágenes Dos goles de Messi, Lautaro Martínez Ahora hay una preocupación, gringo en la prensa argentina con la albiceleste. Eh, de todos los partidos que ha disputado la selección argentina al mando de Scaloni, el 50% de los goles han sido marcados por Messi y por Lautaro Martínez. Y la pregunta está ahí, ¿qué pasa si uno de estos dos jugadores se lesiona? ¿No hay recambio? No, bueno, no hay otro, otros jugadores que puedan darle esa capacidad goleadora que ha mostrado hasta el momento. Recordemos que ya son más de 30 partidos que Argentina está invicta. Claro, de momento todo es color de rosa en el albiceleste. Así que habrá que esperar cómo inician en la Copa del Mundo. Lo cierto es que este partido lo ganaron con mucha facilidad por tres goles a cero. Primero Lautaro Martínez, aquí está el tanto de Messi que anotó de penal. Muy bien ejecutado por el astro que ahora defiende la casaca del Paris Saint-Germain. Este partido que se jugó en Florida, en los Estados Unidos. Muy buena la definición del 10 Anotando el segundo tanto y va a tener una oportunidad más para marcar su doblete en este compromiso. Honduras que, bueno, sabemos que como seleccionado de la CONCACAF es muy complicado que le pueda generar problemas a la campeona de la Copa América. Aquí está el bonito tanto que marcó Messi, se equivocan en la salida. Ahí está Messi para hacer una vaselina, ejecutar una vaselina y marcar el tercero en esta victoria por 3 a 0 sobre Honduras. Ahí está Messi, contento y feliz. Porque ahora sí tiene esa importancia y esa relevancia que durante tanto tiempo le han exigido a Messi. Claro. ¿no? Claro, ahora Messi sí hizo un picnic frente a Honduras. Sí, quiero verlo. Quiero verlo en el Mundial, ¿no? donde le van a poner seguramente. Sí. Yo recuerdo, mira, Maradona en el Mundial del, del 86, cuando jugaron contra Corea. No sé si lo viste ese partido. No, no lo vi. Las veces que le pegaron a Maradona, no te puedo contar. Iban a partirle las rodillas sí, los coreanos. Sí, sí, Tremendo, durísimo, era tecondo a ratos no era fútbol, <risa> era tecondo que en eso los coreanos son buenos. En fin. Bien. Eh, veremos cómo lo tratan a Messi en este mundial, ¿no? No, no va Bueno, a ser ahora, ahora se controla más, ¿no? Sí, siempre se habla de que de a partir de o desde el Mundial del 98 las cosas cambiaron un poco, ¿no? En relación a la dinámica de juego y cómo se trataban antes a las estrellas. Vamos con esto más, queridos amigos, lo que sucedió entre Brasil y Ghana. Brasil, que sí es un equipo también que está bien aceitado, si podemos decir de esa manera. Poderoso. Sí, Brasil que eh, goleó a Ghana por tres tantos a cero, tiene mucha. Calidad, otro, otro aspecto que también se cuestiona Brasil es que tiene muchos jugadores de dónde elegir. no Y ese va a ser un gran problema para Tite a la hora de saber quiénes son los indicados para la Copa del Mundo. Aquí está el primer gol de Marquinhos, celebrando de esa manera el jugador del Paris Saint-Germain. Y luego va a aparecer Richarlison, una jugada rápida, una gran definición. No da tiempo, o sea, los defensores no tienen tiempo para hacer nada porque fue de primera intención la resolución de la jugada y ese es el primero, ahí está Neymar que está mejorando en su aspecto físico, es un jugador muy importante para la Canariña y así se anotaba el segundo tanto del compromiso y luego Richarlison nuevamente va a marcar el 3 a 0 definitivo, una Brasil que eh, hizo notar su, su, su supremacía, si se puede decir de esa manera, 21 remates contra 7 Solamente de, de Gana. Perfecto. Gana que también es un equipo mundialista, una selección mundialista, pero claro, estamos frente a la Scratch, no el equipo más campeón de, este, de la Copa del Mundo. Nueve remates a portería contra uno. A ver, en pases gringo, 622 pases la Canariña contra 358. Por favor, está, está no. todo dicho. Sí, ¿no? Eh, dicho. ese es el punto de que a veces... En esta previa, claro, las selecciones o los candidatos buscan este tipo de rivales, ¿no? Para ganar motivación, para llegar con confianza y Brasil está, obviamente, siendo una de las candidatas para eh, luchar por el, la Copa del Mundo. No, no quepa duda. Eh, ¿Te has enterado de lo de Atlético Tucumán, me imagino? Sí, sí, sí. sí. ¿Tienes sí. algo o nada? No, no consiguieron las imágenes. No, no. no, no. Hoy, hoy nos hemos enfocado en los partidos. En los partidos de, la, de, de, la, la, de, de premio de Chafi. Correcto, eh, porque lo saben, ¿no es cierto?, el equipo de Lampe, sin sí, Lampe, Lampe está... ...seguramente retornando ya desde sí. el viejo continente... Eh, ...le ganó a Estudiantes de la Plata... ...3 a 1... 3 -1. 3 -1. Sí. ...yo pensé que le iba a dar más batalla a Estudiantes... ...pensé que no iba a tenerla fácil... ...creí, creí que este iba a ser uno de los partidos difíciles... ...pero fíjate tú... Eh, ...curiosamente el equipo tucumano... ...empata con Talleres en, en su cancha... verdad ...y ahí resigna... ...ahorita podría tener más diferencia incluso... Sí. podría darse el lujo de perder un partido... sí ...¿de cuándo es Ah mira, qué bueno, excelente... ...ahí están justamente las imágenes del de partido jugado ayer completando la fecha, los boquenses apostaban a que Tucumán no pueda eh, con el equipo de La Plata con los pincharratas como les llaman en Argentina Bien. y de esa manera quedarse puntero el equipo de Boca Juniors, pero nada, el equipo de Lampe sin Lampe, sí logró un importantísimo triunfo ayer en eh, su reducto ¿Sí? ahí está Zelinsky, justamente el técnico de, de estudiantes de La Plata y eh, bueno, pues ahora el equipo de Lampe eh, tiene 41 puntos 41 puntos, inopinado líder eh, del torneo del fútbol profesional argentino. Boca ha quedado segundo con 39, sí. luego están con 37 Racing y Huracán. Gimnasia Esgrima, que estaba ahí cerquita, eh, prácticamente pisándole los talones al equipo tucumano, se cayó, ¿sí? tuvo un par de tropiezos y se ha bajado, pareciera, no de la pugna. Eh, quedan seis fechas, ¿no? Seis fechas para que culmine. El próximo domingo, Atlético Tucumán va a enfrentar a Patronato. Este un partido, partido, en sí. teoría, accesible. Pero esos son a veces los peores. Sí. es que la presión es constante, ¿no? Está Boca ahí persiguiendo y, y quién sabe, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, lo importante es que se ganó este partido, están líderes, así que a esperar la próxima jornada, la fecha 22, recordemos que en la fecha 27 culmina eh, el torneo argentino, esperando de que se mantenga lo más alto Atlético Tucumán y tengamos un campeón, campeón boliviano en el fútbol argentino. Gris. Sería buenísimo. Sí. Eh, no sé si esto ha sucedido antes, no, no lo recuerdo. No sé si con Melgar pasó eso. No, no lo recuerdo, lo vamos a revisar. Vamos, vamos a, revisar? a revisar, Melgar en Boca quizás, ¿no? Melgar en Boca porque sí. Melgar estuvo en los dos, en Boca y en River. También. Ramiro Castillo estuvo en River, pero no sé si ese año River logró ser campeón y punto, ¿no? Sí. Cabezón que estuvo en Independiente, pero no, no fue campeón. Algunos en gimnasia y esgrima, pero no creo, de Jujuy, pero no creo. Y por ahí van la... Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, v y felicidades a, a Carlos Emilio Rampe que ha insistido tanto, ¿no? Tal vez en algún momento no ha tenido esa oportunidad de ser titular, le pasó en boca, en Vélez y ahora teniendo este protagonismo y ojalá que el objetivo se cumpla y que salga. Que salga campeón, ese es el deseo de todos los bolivianos. Seguro que sí. Me imagino que ustedes en Amateur están pasando la Copa Libertadores de Futsal, ¿o no? Sí, a ver, ayer San perdió, Martín. Perdimos ayer. Por la mínima diferencia. Qué pena, yo lo estaba sí. viendo el partido, estaba 0 a cero. Pero aún hay chances, ¿ah? duda, hay chances de duda. poder eh, clasificar a los, a los cuartos de final. Ahorita juegan en un ratito. Sí, van a jugar con, ay, se me, con el equipo colombiano, se me fue el nombre, pero ten, ten, tendrá hoy su, su participación, así que las chances están todavía... Ahí dadas para que San Martín pueda acceder a una siguiente instancia. Correcto. Legal. Comenzó bien, comenzó bien. ganando a Barraca Central. ¿no? Al, al local, Sí, al, al local, al, al cuadro argentino. Exacto. Y ojalá que tengamos una victoria hoy. Hoy tendremos los goles de lo que sucedió. Eh, y esta derrota, hay que revisarlo. No, no, no queda otra. Así Estaba que... bien, estaban apostando al cero. Me lo comí enterito el partido, lo Muy vi ayer bien. por la tarde y estaban apostando al cero, y venía bien, estaban aguantando, aguantando, aguantando, y un descuido, un errorcito, y eso significó la, la, el tanto de los venezolanos perdieron con los venezolanos, ¿no? Los, los, ¿Cómo se llama? O sea, ganas, a, ganas a los argentinos y no puedes ganar a los venezolanos. Sí, sí, es, fue, es una cosa extraña, ¿no? Fue, fue, fue muy raro, pero bueno, en fin, esperemos que hoy ante Colombia, a las 11 entiendo que comienza el partido, ¿sí? un poquito más de una hora, eh, esperemos que en esa oportunidad eh, incluso un empate, según ciertos resultados, hasta un empate, porque van los dos mejores, ¿no? Los dos Bien. primeros van a las la Los dos fase. están con cuatro puntos. Exactamente, exactamente. Así que esperemos, espere, que, esperemos, esperemos que sea un resultado positivo, ¿no? Para Seguro. seguir pensando en una Siguiente fase. Seguro que sí. Eh, Shamir dice que hay unos, unos mensajes, ¿sí? A su fanaticada, a su club de fans, no sé quién será. A ver, vamos a ver qué dicen los mensajes. ¿sí? Me sorprende, me sorprende. ¿Sí? ¿eh? A ver, a ver qué dice. Saludos gringo y qué bueno verlo al talibán en el sector deportivo. Sigan adelante, saludos desde Oruro y viva San José. Ah, ¿cómo dice... se extraña San José gringo? Oh, ¿ah? pero ni me digas. Sí, ¿cómo ni me se digas, extraña? Ni me digas. Ah, y están preparando, están queriendo participar en la, en el futsal, también quieren participar en el, el vóley. ...y en el fútbol de playa. Los San dirigentes, José, sí, José, los, de, los pero, dirigentes. el fútbol? No se puede, ¿ah? ¿eh? Pero tienen una deuda de la cual no se salvan ellos... Qué ...están pena, conscientes qué de pena, aquello. Qué lástima, el daño que le han hecho a Duro... Sí. ...el daño que le han hecho al fútbol, al San José... ...ni qué te cuento, ¿no? Una y ojo pena. que esto también está pasando con Milsterman, ¿ah? ¿eh? Sí. Pasó con Real Potosí... Está sucediendo también con Blooming, que tiene una deuda tremenda. Entonces, el, los males del fútbol boliviano tienen un solo nombre. Gringos son los dirigentes. Qué pena, qué tristeza. Bien, un abrazo. De, eh, Talibán te dijo, ¿no? Sí, bueno, así me dicen en el, en el programa. Ah, mira. El no Talibán. Bueno, así llegué al deportivo, ¿no? Como, Como el, el Talibán. Talibán. Mira, ¿qué, ¿qué dice? Shamir Gusano Verde, te tocó madrugar. <risa> dice, ja, ja, un saludo y que tengas una jornada excelente. Gracias a los amigos que nos mandan sus comentarios. Gusano sus... Verde. Eh, gusano Celeste, bueno no, bueno no sé ahora por qué Gusano Verde, ah ¿eh? pero te, no, te cambiaron. No, sí hay varios apodos que tenemos en el deportivo, ¿eh? ya correcto, ahí está, hay alguno más, sí uno más ahí está, mira todo un éxito ya aquí en la, en gusano la primera edición. Verde. dice Buenos días Gringo y a todos en el programa con respecto a la selección al margen de ver varios chispazos de los juveniles creo que ahí estaban convocados varios que ya no deberían ni siquiera estar en el fútbol profesional, por ejemplo bejarano Martins, Justiniano, Villarruel y algún otro. Buen Se comentario. debe dar de una vez paso a los juveniles que mostraron capacidad, dice el amigo, la amiga que nos ha escrito. Sí, eh, Muchísimas gracias por esos mensajes. Bueno, Shamir. Ha sido un placer, gringo. Mañana propio, estamos de retorno. Muchas gracias. De estaremos retorno. acá de nuevo viéndonos para seguir hablando un poquito de los deportes. Esto que tanto nos apasiona, pero a la vez nos hace sufrir. Sí, más que es todo parte, sufrir. Parte de cierta... <ríe> Al menos cuando juega la selección. Es, es, un es un sufrimiento, sufrimiento constante. Mañana veremos del Lourdes, me imagino, ¿no? La, sí, sí, la, va a jugar el vuelve. miércoles a partir de las 15 horas, fecha reprogramada con Royal Party. Lourdes Ready que posiblemente lo tenga, bueno, va, lo va a tener en su banco de suplentes a Óscar Villegas, que es el que ha tomado el mando. Que si le gana Royal Party se va a quedar. Ojalá, porque eso de cambiar... Eh, constantemente entrenadores, ha sido la principal crítica hacia la directiva. ¿no? ¿Se está hablando de algún nombre fuera de Villegas, de Oscar? La idea era que Godoy pero sea, no, se pero no, se les cayó y ahora eh, lo que hemos podido averiguar es que, sí. es, como usted dice, va a depender mucho de este partido para tomar la decisión final de que Villegas se quede al mando del primer plantel. Se había dicho Cristian Díaz en algún momento. No, no es tal. difícil, es difícil. Cristian Díaz se habló, incluso se habló del propio Ervin Sánchez, usted puede creer. Claro, sí, sí, sí, sí <risa> recuerdo, recuerdo. Para que vea que sí, tan descabellados son los comentarios, ¿ah? ¿eh? Seguro, seguro que sí. Bueno, eh, Shamir, otra vez gracias. Mañana nos estamos reencontrando. Buen amateur a las 12, ¿no? 12 del mediodía. 12 del Invitamos a todos los amigos a que nos sigan. Y luego con Pastén a la una y media. Y estamos con nuestro director en el deportivo, el número uno de los deportivos. Hace Buenísimo. Ha sido un gustazo, Shamir. Igualmente. Que tengas un lindo día. Igualmente. Hasta mañana. Bien, vamos a 9.45.